Lo que quería saber es cómo con, con esa vida quizás tan de estudioso y demás, ¿no? O, de, o bueno, o sea, que acabas de manifestar ahora, la pasión por el, por el deporte este que en aquella época, porque claro, tú eres mayor que yo, y yo recuerdo que hace 20 años este deporte estaba mal visto, o sea, no era algo precisamente de las clases... Neolitar. Neolitar. Sí, entonces, ¿cómo claro. surgió esa pasión? Mira, antes déjame acabar, porque es algo muy importante que no he comentado, el por qué he mezclado el culturismo, os va a interesar además, no solo a vosotros, a todos los profesionales del sector, el por qué he mezclado el culturismo con, el, con lo que es el ocultismo, las ciencias ocultas, el esoterismo. El motivo fundamental es porque lo que es la doctrina oculta se fundamenta en cuatro pilares básicos y estos cuatro pilares básicos están fuertemente vinculados al culturista. Mira, El primer pilar es la valentía el atreverse a hacer las cosas, el tener la valentía de cambiarse a uno mismo. Es indudable que el culturista posee esta cualidad, indudable. La segunda, el segundo principio, perdón, el saber, el leer, la búsqueda, el interés. Es innegable que el culturista, cuando uno entra en este mundo, empieza a leer libros, empieza a hacer cursos, empieza a estudiar, empieza a hablar con compañeros, si empiezas a competir, con preparadores, un poco... Tienes afán de conocimiento. Esto el culturista también lo cumple. El tercero sería la voluntad. Bueno, aquí ya es que no tengo que decir nada. El culturista es la máxima expresión de la voluntad. En cualquier deporte, no hay un solo deportista que se entregue tanto a un deporte como el culturista. Esto es algo que tengo yo absolutamente claro. Y para esto hay que tener voluntad. Y el cuarto y último es el silencio saber callar y escuchar, y el culturista sabe hacer esto, porque en un momento dado, cuando vienen las dificultades, cuando hay que pegar un salto, hay que seguir compitiendo, tu vida está supeditada, estás arrastrando a tu familia, a tu entorno, pues el culturista aquí, para seguir adelante, para mí, bajo mi punto de vista, tiene que escuchar su corazón, su alma. Eso es lo único que le va a hacer continuar hacia adelante. Y además, también, en última instancia, el culturista debe escuchar, tiene que saber escuchar a su preparador, por dos motivos fundamentales. Uno, ensanchar su conocimiento. Y el segundo, para cortar su curva de aprendizaje y el día de mañana, o bien prepararse solo o bien ejercer de preparador. Bueno, pues este es el verdadero motivo, la verdadera conexión que hay entre el culturismo y lo que es la doctrina oculta. Una pregunta, sí, ¿no? Hugo, eh, sí, eh, es además lo, lo ha comentado aquí un, un usuario con el cual yo tengo mucha relación de otros canales, y es que sí que es cierto eh, que en los primeros canales, en los primeros vídeos de tu, de, de tu canal, transmitías cierta fascinación por la figura de la muerte. ¿Tiene, eh, ¿tiene algo que ver eso relacionado con, el, con la persona que nos estaba mencionando anteriormente? No, no, no, no, no, no. Ah, vamos a ver, yo creo que a cualquier persona en un momento dado, pues... No sé, te preocupan o te intriga lo que es la configuración de, de la vida en sí misma y eso implica la muerte también, pero no, no tiene ninguna no tiene ninguna vinculación con, con lo que conté antes. Vamos, las sí, causas hermano, subyacentes pero... en la configuración de la vida, quiero decir. A todo el mundo en algún momento de su vida se ha planteado, pues, de dónde venimos, a dónde vamos, este tipo de cuestiones que al final nadie te va a dar respuesta, ¿eh? El, sí, espérate, yo, yo añadiría, los... añadiría sí, Hugo, venga. todo el mundo no, todo el mundo pensante. O sea, yo creo que hoy en día mucha gente no se cuestiona nada de todo eso, eh, pero porque hoy en día eh, falta quizás mucho de sentarse y reflexionar sobre muchas cosas. Pero sí que es verdad que es algo que según lo has dicho <risa> me he sentido identificado, porque ¿quién no está en alguna época de su vida obsesionado con esos temas? No digo obsesionado, pero sí centrado, sí, sí. con cómo es, cómo no es, cómo... Por, por ese misterio que hay, que no hay Mira, información. Mira, pero... eso tiene una explicación, Roberto, y es que hoy en día vivimos en la era de los iPhones. Y eso es la era de, lo, de la distracción permanente. Y sí. hoy en día es prácticamente imposible, salvo que vivas en el Himalaya, pues encontrar isolats humanos. Esto quiere decir que uno prácticamente, aparte con el ritmo frenético de vida que lleva casi todo el mundo, el estrés, etc., no tienes tiempo para estar solo, porque hay que estar solo, para pararte a reflexionar sobre estos temas. Y la reflexión, el momento idóneo, si es que no tienes más que pararte un día de noche y mirar al cielo, las estrellas. Salvo que seas un, no sé, coprolito de pitecántropo, alguna no. vez habrás pensado en esto, digo yo. Sí, sí, estoy muy de acuerdo con eso. Y, bueno, venga, sigue contando para que pasemos a hacerte las preguntas y demás. Eh, ah, bueno, me, eh, me preguntabas que cómo empecé en el tema de, del culturismo y todo esto, Interesarme. Sí. a ver, vamos a ver, yo creo que fue como todo el mundo, eh, para mí el culturismo pues es un sentimiento que en mi caso está fuertemente anclado a la nostalgia, a la nostalgia de las películas del cine de acción de los años 80, Stallone, Schwarzenegger sobre todo y en última instancia pues Van Damme. Y fue, bueno, yo creo que fue ahí. Yo, en mi caso fue la película esta, ¿cómo se llama? Eh, Perseguido, de Running Man, una que es sí. de Arnold, un, un clásico. Y la escena en que sale corriendo cuando está escapando allí de esa cárcel futurista, esos bíceps, yo no sé cuántos años tenía cuando vi esa película, pero bueno, 12, 13, no recuerdo. Se me quedó grabada, pero, pero la lo que es la, la mayor impresión que me produjo o digamos lo que despertó mi interés por el culturismo la, la imagen que despertó mi interés fue una portada de la revista flex en la que salía uno de mis culturistas favoritos y un culturista que está totalmente subestimado creo que sergio está de acuerdo conmigo una puta bestia genética aaron baker el ángel oscuro un culturista bueno, el problema que con, más... con él es que también hubo tuvo el movimiento de federaciones era un tío sí, sí, sí. una persona justo. un poco ecléctica. Yo Exacto. creo que por eso también a los que pensamos así un poco nos, nos llamaba mucho la atención Aaron Baker. Era quizás un poco adelantado a su tiempo. Era como... Yo siempre le veía como rollo Prince en culturista. Sí, justo. Sí, sí, sí. sí Bueno, Aaron Baker aparte de que tenía músculos en los músculos, lo que dices tú, compitió en una federación, tuvo problemas con los waiters, no lo dejaban en la IFBB y aparte de eso, era homosexual. Exacto. Esa es otra cosa que con total seguridad lo penalizó. Aaron Bain... Era muy gay, de hecho. Yo, eh, él estuvo, estuvo un tiempo en, en Madrid y tenía mucha gente que coincidió con él, de otra generación a la mía, pero como yo en eso sí que me identifico mucho contigo, que yo he sido muy ratón de biblioteca, de buscar mucha info y tal, me comentaban que incluso tenía muchísima pluma. Sí, bueno, eso ya ahí ya no, no, no lo sé. Sí. Pero vamos, yo creo que eso, sobre todo... En este... Sobre todo en esa época, claramente te perjudicaba. Porque Aaron Baker, hablo de memoria, pero tres o cuatro Mister Olympia participó seguro. Sí, en el en último que cuatro, participó fue en el 96, no, 97, perdona. Sí, bueno, eso ya no lo recuerdo, pero bueno, fue sí, un gigante. 96. Lo, sí, 96. Lo, lo que te decía o lo que os decía, es un culturista que salvo los más acérrimos... Es desconocido para el gran público. Tú sales a gente, a chavales, por ejemplo, de 20 y pico, o te vas hoy a un gimnasio, preguntas quién es Aaron Baker, quién lo sabe. Uf, pero es que de esa época los chavales de 20 de hoy en día no conocen a nadie, yo creo de esa época, ¿eh? O sea, yo creo que pico? es algo generalizado. Yo, por ejemplo, a Aaron Baker sí, sí, que lo, sí que lo recuerdo y además lo recuerdo... Casi que por lo que ha dicho Dufo, es que parecía que era un cuerpo más de los que vinieron después que los de su propia, de los de su exacto, propia época. Un adelantado, exacto. Sí, un adelantado. Pero yo creo que a cualquiera, es que a los chavales de hoy en día, de 20 años, les preguntan, de Mail y Labrada, toda esa gente, no tienen ni idea de quiénes son. El... Ni 10 sí, sí, ni, sí, sí, ni sí, sí. años atrás. <risa> Tampoco. No, me... no. no los eso, pero... chavales de hoy en día parten de Phil Heath. Y de Coleman porque <risa> Coleman es como un icono, pero más es la generación de Phil Heath. También hay que entender... Sí. Yo, por ejemplo, cuando yo empecé a entrenar, eh, el Mr. Olympia ya era Coleman. Entonces, él remonta... Y yo soy un puto friki de esto. Entonces, es uh -huh. remontarse muy en el tiempo para recordar a Aaron Baker. Pero sí es cierto que Aaron Baker era un culturista bastante especial. En, eh, esa coleta, ese pelo liso. Eh, eh, luego, cuando se pasa a la WWF que competía vestido de Batman. Era, era un tío muy, muy particular. Aparte, daba entrevistas tú que siempre haces uso de entrevistas y tal de esa época, Hugo no se cortaba el tío en las entrevistas, yo me acuerdo una que le hicieron que ponía Jean-Pierre Fuchs, que decía que iba a romper aguas en el escenario, hablaba mmm, sin tapujos sobre el uso de química, era muy adelantado. Hoy tendría un canal de YouTube seguro. <risa> de, éxito. de hecho, tendríamos y de, y de éxito, vamos. Sí, sí. Pues nada. Pero en eh... esa época, con los Waders no se podía ser así, evidentemente. Claro, el que hable de mafia hoy en día debería de, de mirar para atrás, porque ya hay que... Vamos, si te vas a la época de Arnold y Sergio Oliva, ya oh. le robaron varios maestros Olimpias. Sí, quizás en la época de ahora es más, se habla más de mafia por la difusión que hay con las redes sociales, de que todo es inmediato. Antiguamente, al ser círculos cerrados, la mafia, lo que tú dices, yo creo que era mucho peor antes, que aunque todo el mundo tenga Arnold ahí arriba, con Arnold ha habido muchas cosas negras. Eh, pero claro, no se sabía, no se sabía, pero hoy como hoy en día se sabe, hasta lo que no sucede se sabe, pues… Mira, hay hay, hay tres personajes en, el, en la liga profesional que han influenciado mucho en, todo lo, en todos los culturistas, incluso para llegar a ser Mister Olimpia, eh, eh, sin tener que serlo, quizás, y es eh, los hermanos Wade y Steve Wimberger, tres, esos tres, y a día de hoy Steve sigue ahí. ¿Vale? Sigue ahí. Sí. De, ahí, de, ahí esa, de ahí esa estrategia competitiva de acercarse de alguna forma a Steve. O bien yendo a Nueva York, o bien yendo al Powerhouse. Bueno, Doria, Doria Grace, prácticamente vivió, eh, vivió en su casa, prácticamente. Eran compañeros de entreno. Y, y de ahí se rumorea mucho de, de Oli, en los Olimpias que tuvo que, que ganar o Nasser o Flesh. Y luego, eh, Aparte, los, este. los Wider los dueños de la industria. Hace poco también se ha publicado una entrevista, no sé si tú la has visto Hugo, que Flex Wheeler señalaba directamente a los Weider porque le dijeron que no, no le sacaban en la portada de Más Fitness porque era negro y por eso Flex Wheeler nunca ha sido en Más Fitness y solo salía en la Flex. O sea, la figura de los Weider es muy oscura, la de ambos y yo sí, creo que luego... realmente los que hay ahora son aprendices malos de ellos. Sin embargo, Sergio, no sé cómo, no sé si puedes explicar tú cómo es posible que le negasen el carnet pro a Matt Mendenhall, que murió hace poco, en favor de... ¿cómo se llamaba este? El culturista de raza negra, que era Motero. No me acuerdo ahora el nombre. En, un, en los nacionales del 86-87. Mike Christian. Bueno, es que no me ¿perdón? Mike Christian. Mike Christian, ¿También? justo. Mike Christian. Uy, Ay, él lo perdió dos años ah. consecutivos. ¿Cómo es posible que los waders viendo eso permitiesen que no le diesen el carné a Matt Mendenhall, que pudo ser el nuevo Arnold? Entre otras cosas por un físico y una genética demencial. Sí, pero de Matt Mendehall siempre se dijo que estaba un poco loco. Bueno, no, no. <risa> Hay tantos locos en la vida que Sí, vamos. pero que estaba un poco loco. Entonces, eh, no sé, también siempre me he preguntado que cómo reinó durante tanto tiempo Lee Haney. ...en favor de gente como, sí. como Barry de May... ...pero luego te pones a de ...que Berry de May no era americano... ...o eh, Bob Paris era una figura... ...bastante comercial... ...pero era gay abiertamente... Eh, en los 80, ...entonces claro... No había más atrás final, eh, eh, ...ahí había... ...era una época un poco... ...no podemos obviar que el culturismo en esa época... ...era muy underground... ...había... Sí. Um, era, ...no era... Um, ...yo siempre digo que realmente... ...en esa época... Se hacía culturista el que le gustaba, sin importar sí, sí. si valía o no. O sea, era como, como un compendio de personalidades muy, eh, muy disparatadas. Eh. Por ejemplo, mira, yo de Mike Quinn, cuando estuve viviendo en Madrid, te puedo contar anécdotas loquísimas. Eh, Mike Christian, con los años, tenía, se descubrió que tenía como yo tdh O sea, era todo, si te pones a examinar esa época del culturismo, era como muy ecléctico todo y había gente muy muy particular, entonces Variopinta. yo de Mendenhall tengo entendido que estaba un poco tronado, hasta yo ser, sé pues, pero bueno, es que Mike Christian fue el primero que habló abiertamente de patologías mentales o sea, que es que ahí estaban todos un poco tocados del ala y al final el más normal yo creo que resultó ser Lee Heine. Sí, pues de Great Titus ni hablamos, no, porque al, al final acabó protagonizando el silencio de los corderos se lo llevaron en la sillita como Aníbal Lecter es la impresionante. Mujer salió el año ¿eh? pasado, Kelly Ryan no está en libertad es por buscarlo, de eh, eh, porque me, soy muy esto de buscar este tipo de movidas y tal, y Kelly Ryan salió a libertad, pero vamos, se follaron a la, a la, a la asistenta y la, la pegaron fuego en el desierto. Sí, sí, está, está es que En aquella época hubo unos cuantos chalaos muy curiosos entre ellos. ¿eh? Esa época es la de los 90, finales de los 90, principios del 2000, por ahí, ¿no? Es y y estuvo muchas veces en la cárcel. O sea, esto último que hizo ya fue como el colofón, pero Craig se chupó. De hecho, creo que, si mal no estoy informado, creo que también ahora le condenaron ya a perpetua porque había hecho el, lo que se llama en, en Estados Unidos el three-strike rule, que era la tercera entrada en prisión y por eso ya, eh, vamos, que no va a salir nunca. En Estados Unidos cuando haces tres entradas en prisión ya ahí te quedas. Y creo que por eso está condenada perpetua y la mujer, en cambio, sí que salió después de una condena larga, la mujer hasta unos cuantos años. Pero en esa época sí que es cierto que haya, hay miles de anécdotas loquísimas. El enfrentamiento de Chris Cormier contra Tyson. De eso nunca nadie ha hablado. En una FIBO también, Víctor Martínez y Chris Cormier salieron a hostias. Eh, eh, Christy tu pegó a Melvin Anthony. Oye, hay cuatro... Sergio, ¿y, y eso que empezaste a entrenar cuando Ronnie Coleman, que si llegas a empezar con Dorian, como fui yo, vamos... Me la hostia Me Hay muchísimas sí. anécdotas de ese tipo. No, puta, o sea, vamos a hacer un conejado muy... solo para ti, Sergio, tú eres el invitado. De todas formas, me imagino que estaréis de acuerdo conmigo, es algo que yo creo que está ya aceptado. Que los 90 fue la década que realmente dio identidad al culturismo, lo lanzó a la estratosfera, pero totalmente. Sí. Sí, de hecho para algunos es la época dorada, los 90 época dorada, principios de la Para 2000, mí sí, para mí sí. Para muchos es la época dorada, pero ojo, en aquella época había gente que sería muy común hacer lo que hacían hoy en día, pero en aquella época no tanto como Palumbo y demás, hablar abiertamente de muchas cosas y demás, y en aquella época fueron castigados por hacer lo que hoy se hace de forma habitual, ¿sabes? O sea, que es una época muy rara en la que yo creo que quizás más trampas ha habido por detrás, como habéis dicho antes, más que incluso en Armon y tal, o sea, más... Fue la época más mediática del culturismo, la que lo lanzó fuera más fuera y yo creo que si, si nos ponemos a ahondar, la, la época más turbia y en la que podríamos hablar luego si las muertes de toda esa gente de esa época de ahora tiene algún tipo de conexión o es mera casualidad.